Fuck free Damn this song live right free in my head ¿Tú estuviste haciendo el sexo con mi esposo ¿Qué? si ¿Sí que No estuve haciendo el sexo con su esposo Todas estuvieran hablando de eso ¿Qué quién? Había uh, Brenda, LaCisha Linda, Felicia Dawn, LaShuna, Anes, Zandelisha Pero no me importante Quiero vengada Mira mami uh, No estuve Y no estoy Haciendo el sexo Con su esposo Necesitas therapy Some sage You might need Jesus Con lace beads Head wrap You has thought about locks?